Hola a todos, buenas noches, bendiciones, buenas vibras, saludo y sobre todo pues hoy ya estamos nuevamente con ustedes así que buenas vibras, bendiciones, que su corazón se encuentre lleno de paz, de amor, de esperanza que el día de hoy haya sido un día súper milagroso, súper guau, wow, súper nice, súper todo entonces, les mando un súper abrazo, un súper, super abrazo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Y qué dice por ahí? Bueno, el tema de hoy se llama Alquimia y la magia. La alquimia y la magia. Bueno, ¿y qué es la alquimia? Bueno, la alquimia y la historia de la ciencia es una antigua práctica protocientífica. Y que, digamos, sí podía ser predecesor predecesora a, a las ciencias nuevas y modernas que existen y pues este actualmente sigue existiendo y hay muy pocos alquimistas pero todavía existe la alquimia y eso es muy bueno, entonces vamos a seguir explicando de qué trata esto de la alquimia, pues les decía que es una práctica protocientífica y una disciplina filosófica que también combina elementos de química, metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo y etcétera, la religión, el espiritualismo y el arte, ¿no? También es una de las cuestiones bien importantes. Y bueno, pues vamos a, a proceder por ahí también, a leer un libro, un poquito, un pedacito de, de libros, uno de, de alquimia y uno de y uno de magia. Y ahí vamos a explicar exactamente qué significan. Así que, ¿a dónde estamos? Pues vamos a nuestra súper, súper, súper biblioteca mágica. Así que, vamos a la biblioteca mágica. A ver, tenemos fundamentos de química, cálculos químicos, no, esto no, anatomía y fisiología humana, algunos libros de, de odontología, algunos otros libros de oración... Otro de química, una tragedia americana, tomo uno y tomo dos. Todos los de medicina. Ah, encontramos el que queríamos. Este libro se llama El Mutus Liver. Mm, mm, qué interesante. <risa> y luego por aquí debe de andar uno. A ver, a ver, a ver. Este es muy de biología, ciencia. Biológica, biología Y tenemos Biología molecular Lord eh, Está uh, Me parece Y por acá, por acá veo un libro raro A ver, estos libros que están aquí Que no veo, ah, aquí está el que buscamos Aquí tenemos uno Que es de magia Blanca y negra, uy, qué miedo Qué miedo Achuchen, a No, no ni cierto chicos, aquí está Aquí tenemos magia blanca y, y el mutus liver. Tratan, el mutus liver es alquimia y la magia blanca y la magia negra, pues estamos hablando que hablan de cuestiones de religión. Y vamos a empezar primero con el más, eh, digamos, el más, entre comillas, el que probablemente menos, menos puedan tener una idea. Y vamos a empezar a leer. Y dice así, los filósofos Se expresan más libremente Y más claramente Por los caracteres y las figuras Enigmáticas Como por el lenguaje mudo Que por las palabras, ejemplo de esto Son las tablas del señor Las pinturas alegóricas Del rosario De Abraham, del juicio en Flamel Y de este mismo Flamel, igualmente Las figuras, entre los modernos los notables emblemas de docticismo, Michael Mays, la obra secreta de la filosofía hermética. Ah, porque les recuerdo. Este, ah, la obra de hermética. Pues sí, este, la obra de filosofía hermética Canon 17. Bueno, les recuerdo que eh, la alquimia tiene que ver mucho con las cuestiones de herme, hermetismo. O sea, o hermes trimegisto. Que pues ahí tenemos que era un filósofo. Muy importante de hace muchos años de la pues de la sociedad. Vamos a empezar a leer lo que es la parte de la introducción. Que se encuentra por aquí, mira. Pues. Por aquí se encuentra la parte de la introducción. Entonces vamos a proceder. Mutus Liber, el libro mudo. Tal es el título sorprendente y abreviado del trato de la alquimia que está compuesto únicamente de imágenes y que representamos a la curiosidad si es que no al interés de todos los aficionados he aquí la explicación que sigue inmediatamente a estos dos primeros vocablos siempre la plancha inicial que traducimos y que se muestra bastante prometedora de los frutos a recolectar en el cual sin embargo toda la filosofía hermética está representada en figuras jeroglíficas que está consagrada a Dios misericordioso, tres veces bueno y muy grande y dedicado solo a solo los hijos del arte, por el autor de quien el nombre es Altos. Ya vamos más o menos dándonos cuenta de qué se trata. Ok, entonces vamos a continuar por aquí y vamos a ah, seguir, a ver. No se nos escapa el doble sentido cabalístico, es decir, el juego que permite el latín entre el dativo plural del solus y el genitivo singular del sol. semejante ortograf <coughs> Semejantemente ortografiados y que hace que podamos entender tanto dedicados a los hijos del arte y del sol como dedicados solo a los hijos del arte. Solis que filis artis dedicatus. Nos encontramos luego en la obra Más que en las pocas Palabras de las dos Páginas penúltimas y últimas Esta La decimoquinta aquella que Llamamos con el número 1-4, o sea 14 ¿Ve? Hay que poner más atención Y por su parte La sentencia en palabras Latinas que se repiten En porfia Y de la que <coughs> El imperialismo consejo, eh, del eh, imperativo consejo, perdón, parece más bien gracioso en un libro donde la lectura diaria no tiene ocasión de ejercerse. Pues evidentemente no creo que leamos mucho. Una pequeña frase. Ora, leje, leje, leje, releje, laborat, eti, en ti, veniet. Ahora lee, lee, lee, relee, trabaja y encontrarás. Una de las frases importantes de este libro, pues yo creo que, que vamos a poner en, en práctica próximamente, ¿no? Y bueno, consejo caritativo, al alentador y preciso, que seguido en la humildad y la paciencia suministra la llave que abre la gran el gran jardín de los filósofos y su escuela de acceso al mundo desconocido de lo subconsciente universal. La alquimia dispensa precisamente este estado de conciencia o de gracia real que se armoniza en el sabio, con la fecunda dualidad, amor y conocimiento, genera generatriz del permanente deseo de, la de mejora. La antigua disciplina consiste pues en separar sin cesar lo falso de toda idea, lo impuro de toda cosa, que por consecuencia lentamente progresa hacia el sub, hacia lo sublime y la pureza. Es esto exactamente lo que dice Martinus Rulandus en su lección Alchemia, Alquimia. Alquimia separación impuri a substancia purione Tras el maestro hemos visto en Notre Dame de París la escala Filosoforum sobre el pilar mediano del Pórtico central Donde una mujer sentada En un medallón circular La hace pasar entre sus piernas Y recibe sobre sus pechos Majestuosa criatura que cubierta De un amplio manto La cabeza toca las ondas del cielo Sostiene contra su hombro izquierdo El centro La omnipotencia Y soporta sobre el derecho los libros que simbolizan el sujeto mineral primero cerrado y con a continuación abierto. Nada podría determinar mejor el alcance capital de este pequeño bajo relieve que el corto párrafo que viene en conclusión de las líneas que al adepto Fulcanile escribe a su respecto. Tal es el título del capítulo filosofal de este mutus liber que es el templo gótico, el frotinus, de la biblia de esta biblia oculta en las macizas hojas de piedra le impronta el sello de la gran obra laica al frente de la gran obra cristiana, no podrá estar mejor situado que en el umbral mismo de la entrada principal esta escultura de vida de vida a George reemplazó re, reemplazó a la del, eh, de imaginero medieval que mostraba a la alquimia aparentemente sentada, pero de perfil bajo la estrella de seis brazos formada por dos triángulos equiláteros en sentidos opuestos y superpuestos en esquema gráfico de la piedra filosofal, se sabe que el trígono sobre el, su base era el símbolo del fuego y que sobre su vértice se convenía en el agua, se convertía en el agua. El, uh, y bueno vamos a cortar aquí un pedacito pues ya le leí y creo que se me pasó me, me emocioné leyendo sobre lo que es el mutus liber bueno, pues aquí habla sobre las cuestiones de la alquimia, estamos de acuerdo que en este super libro estamos hablando de que combinaban pues ciertas ciertas cosas y ahora viene la otra parte porque van a decir esto qué o sea por qué, por qué, lo están, por qué se relaciona, bueno Ahora vamos a, a ver esto. Magia blanca y magia negra. Mucha gente lo debe tener. Porque es un libro que es muy común. O que en su época fue muy común. Y que dice recetas recetas que sí funcionan de magia blanca y magia negra. Pero antes de decir lo que, te, lo que podemos hacer con la magia negra y la magia blanca. Primero hay que saber cómo se ocupa. ¿no? Y primero hay que saber... ¿Para qué sirve? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Vamos a empezar. Según el prólogo de este libro, o sea, este, según el prólogo de este libro dice, cualquiera que sea su problema o deseo, usted puede solucionarlo con la ayuda del viejo arte de la hechicería, como lo han hecho a través del tiempo las personas que la practican quienes han logrado obtener y complacer sus sueños con excelentes resultados, con ventajas además de que pueden realizarse en, las más en la más compleja privacidad de su hogar, sin pérdida de tiempo ni dinero. Por lo que está además de decir que la hechicería es sinónimo de prosperidad. La hechicería es el uso controlado de sus pensamientos y la invocación de agentes sobrenaturales para lograr sus objetivos. Utilizar su mente en armonía con la de los otros espíritus Su práctica se divide en dos categorías operacional Que es la que es el arte práctico de aplicar su de aplicar su uso eh, Sus seguidores para lograr sus propósitos y religioso O sea, el uso del desarrollo espiritual ¿Ven cómo no todo es tan malo? Yo sé que luego a veces andamos de brujitas por ahí Comúnmente se ha relacionado la hechicería con el satanismo, desvirtuando así la imagen del oficio, cual nada tiene que ver con la influencia satánica. Es muy importante destacar la responsabilidad moral que acarrea el uso de la hechicería. Utilizarla para hacer un daño injustificado traerá una situación desfavorable, reversible, desfavorable, irreversible o reversible. Realizar rituales de hechicería es responsabilidad de cada una de las personas que los practican y solo ellas deberán decidir si están capacitadas espiritualmente para su ejercicio si usted disfruta plenamente de ella, obtendrá una, una emocionante experiencia un medio para atenuar sus tensiones, pero si se siente incómodo, lo mejor será dejar la práctica como ven chicos, esta idea bastante interesante ¿verdad? Dicen, por un lado estamos hablando de la del antecesor de la química, la alquimia, del antecesor de la metalurgia, pero a su vez de la magia que ambos provocaban. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? ¡No! ¡Te vas a condenar, pécora! ¿Estás leyendo estos libros? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? O sea, buscas la llave de la piedra filosofal. Cómo hacer una piedra filosofal. O buscas dónde encontrarla. O buscas la eterna juventud. Bueno, pues señores, les recuerdo. Que estamos así, así de lograrlo. Científicamente. ¿Y cómo es esto? Por el amor de Dios. ¿Cómo es esto? Todos queremos esa ciencia. Sí, efectivamente. Yo también quiero esa ciencia. Pero todavía no podemos, hijos. Todavía no podemos. Y bueno... Les explico, por ahí hay una ciencia que se llama epigenética, hay un señor que se apellida, llama Yamanaka y unas cosas que se llaman células pluripotenciales, entonces mediante los trabajos de este señor y otras investigaciones que se han llevado más adelante por medio de, de Estados Unidos y España y otros lugares, Hemos descubierto que probablemente pudiéramos utilizar estas células pluripotenciadas o pluripotenciadas para realmente encontrar la eterna juventud. O sea, la piedra filosofal, la, la fuente de la eterna juventud. El, el ser probablemente al principio no ser tan inmortales, pero sí alargar nuestras vidas. Y de ahí en fuera, pues preservar la raza humana todavía en un estatus todavía decente no para, para las cuestiones de la raza entonces pues les comento chicos que eh, estos libros que como bien te lo dicen unos son para estar bien en paz y sí efectivamente muchas de estas cosas funcionan pero también es para precisamente eh, eh, las cuestiones de la mente de, la de, de las cuestiones espirituales de comunicarnos no de estar en conciencia con todos los seres que nos rodean y poder lograr muchas cosas y más allá y aquí nos habla de descubrimientos científicos, del poder de la mente del poder de de la magia del poder de la química, el poder de la física, el poder de la medicina nos habla que anteriormente quizás esos que alquimistas se les consideraron brujos o magos los magos les recuerdo que los magos eh, los magos en su tiempo eran muy buenos porque les recuerdo que en el tiempo de la Biblia cuando Jesús estaba eh, presente todavía vivo y que María ejercía el sacerdocio y que curaba a la gente eh, entonces en esos tiempos nosotros bueno no nosotros, las personas de esa época practicaban la magia, la hechicería y los saberes importantes y les decían este sabios, hechiceros este y por ahí más adelante o más atrás salió el mago de Berlín, el famoso ese del corrito ahí que realmente pues este no es una leyenda de que se refiere con las cuestiones de rey Arturo. O si sea, había gente que, que realmente sí practicaba la magia, pero no se vestían así como, no tenían nada que ver con esos gorros. Bueno, algunos sí se ponían gorros, pero no así como muy, se veían muy bien, o sea, eran personas que se vestían así por la época en que estaban viviendo. Tenían muchos conocimientos y pues este dentro de la Biblia hay uno que creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el mago? ¿Felipe el mago? Había una persona que así le hacía competencia a Jesús. Era este. Era una persona que se me acaba de olvidar su nombre. Que le hacía este. Eh, pues. Pues competencia a Jesús. Y a grandes rasgos. Este.. Simón, ya me acuerdo se llamaba Simón el señor, se llamaba Simón, Simón el Mago se encuentra dentro de la Biblia y dice que pues evidentemente se ponen en un lugar para hacer milagros y lo retan y al final este, lo vencen a él eh, por, por ciertas cuestiones lo vencen a él y él termina pidiéndoles y dándoles un dinero para enseñar para que le enseñaran la sabiduría que ellos traían, ¿no? Pero, este, evidentemente, ellos se niegan a dar la sabiduría por dinero y también porque pues, se supone que la sabiduría venía por, por obra y gracia de allá de arriba del cielo. Y eso no era permisible y no era comprable. Simón el mago era muy habilidoso y también, él también este, levantaba muertos, resultaba muertos, este, ayudaba a los enfermos levantaba paralíticos, y hacía, con tan solo hablarle, creo que fue, con tan solo hablarle la oreja, hacía este, que la gente cayera muerta, no literal, no pero ev evidentemente no, tampoco era así, tan, eran cuestiones de ciencia, todo eso tenía una explicación lógica, lógica donde muchos de esos fenómenos se ven, bueno, no en este libro, pero sí se ven en la alquimia, y muchos de estos asuntos se ven en la magia, y muchos de estos se ven en la... En la... este ¿Cómo se llama? En, la, en las cuestiones de la brujería Y cosas así Y pues este... Cosas que igual te ayudan A descansar tu alma Te ayudan a progresar Y pues... Eh, son cosas Este... que igual te, te van sacando de pues literalmente para un estado mejor de salud un estado mejor de conciencia hace un hace rato eh, me encontré eh, me encontré con un video que se me hizo muy muy peculiar porque pues también tiene que mucho de acorde con esto y estamos hablando de un video de un ministro religioso este que hace exorcismos para la gente que me sigue que es de, de Veracruz y que es este de ahí de cabezas en específico pues va a saber de quién estoy hablando el señor actualmente este trabaja en um, trabaja en este en En este, en, en Puentejula, Puentejula, Veracruz. De hecho, aquí lo tengo, mire. Aquí está la foto. Se llama, ay, se llama Francisco Ugalde. Francisco Javier Ugalde. Es un sacerdote. Que, que en la mañana precisamente le hablé para preguntarle. Porque él hablaba. Como lo mencioné en unos videos anteriores. Él hablaba de las personas. De las fulandriacas, ¿no? Y de los fulandriacos. Entonces yo hablé a su parroquia con el respeto que se debe para preguntarle a qué se refería con fulandriacas y fulandriacos. Y con la intención de invitarlo a un, pues a una entrevista, ¿no? A un programa para, para precisamente la persona que tiene más sabiduría, literalmente porque se encarga de los exorcismos, más sabiduría que yo, o al menos eso quiero creer, habla de una forma tan despectiva de las personas, ¿no? Y quién se que él para andar discriminando a sus hijos, a los hijos de Dios. Precisamente para eso le hablé, ¿no? Pero pues desafortunadamente me contestó una señora, le pregunté y me dijo, ¿para qué lo quieres? Y yo le dije, Bueno, pues quiero preguntarle porque tengo una duda, ¿no? Este, Por la situación. Y me dijo, No, pues es que, este, le pregunté que, pues, ¿qué significaba, ¿no? Fulandriacos y fulandriacas. Y me dijo, Son las personas que curan y que van al templo. Entonces le dije, ¡ay! Son, son los médicos, o sea, entonces ya chafié yo, porque yo estudié una máster en medicina interna en España de España, ¿no? digo de España no en España, perdón, de España y una especialidad en salud pública y epidemiología, ¿no? entonces ya chafié yo ya también soy, este, fulandriaca y blasfema y, y literalmente ya me corrieron de iglesia, ¿no? apóstate a esa sacrílega, toma ah, no, ¿verdad? este, eso no entonces, este pues literalmente, no, no, dice, son, son las que van en el templo. Son, la iglesia es un templo, señores, les aclaro. ¿eh? Entonces, son las personas que curan a la gente. Pues los doctores curan a la gente, ¿no? Y es que, mira, les voy a explicar. Dentro de estos libros que ven ustedes aquí, o sea, estos verdecitos, se llama Praxis Médica y es una eh, enciclopedia de 12, no, son 12, son, sí, son 12 tomos son 12 tomos de medicina y cada uno tiene su especialidad ginecología este, enfermedad eh, especial en cirugía y, y este, cirugía, tenemos acá la de aparato respiratorio pleura mediastino aparato urinario glándulas bueno, aquí viene algunos, bastante conocimiento que ustedes pueden tener en cuenta dentro de esto los que, son, los que son médicos, bueno, los que pueden ejercer la medicina en, en, en México, porque pues, hasta, hasta que no me llegue la revalidación, ¿verdad? De España, porque ya me llegó mi, mi apostilla, les quiero contar, ¿no? Ya me llegó mi apostilla, pero pues aquí las las autoridades de México todavía no me hacen el favor de, de, de, de, llegar, de llegar mi revalidación y todavía tengo que pagar la cédula profesional, ¿no? Entonces allá en España está muy bien que pueda ejercer, pero aquí todavía no. Bueno, el asunto... De, es válido para hacer algunas cosas pero no para todas, así que no puedo andar haciendo para paracetamol ni caras ibuprofeno, ¿no? Les aclaro aquí en estos libros y en los demás libros de medicina química este, biología y, y demás cosas que andan por aquí, este pues, perdidos por ahí habla de las cuestiones de, de cómo sanar una persona, ¿no? entonces, este <risa> Aquí tenemos al doctor cerebro. Les, les, dígale, dígale, hola. <risa> hola, hola. El doctor cerebro, pues es una maqueta de plástico. Bueno, sí, plástico acrílico, no sé. De esto. Que literalmente es una persona. Bueno, es un... Eh, simulando el esqueleto de una persona. Y tiene ahí pues las partes para estudiar. Para la, la gente que estudia pues la anatomía humana, ¿no? Este, si no me equivoco. Y pues no está completo Evidentemente no está completo Tengo algún otro por allá en el oído de Tut Y este Y pues ya ahí estudiando algunas partes del cuerpo Algunos huesos Y dependiendo también de, de la cuestión ¿no? bueno, Hablemos otra vez Entonces esta señora me decía Que esas famosas fulandriacas Eran esas partes de, de las Que curaban, no las curanderas Válgame santísimo Dios Padre eterno, Dios nos libre de tremenda Cosa, cruz, cruz y ya que venga Jesús y que se vaya el demonio, no, eso no, yo no sé qué culpa, pobre demonio, qué culpa tiene de tantos años de pecado, ya estamos como nosotros con el pecado original que me meten jorobada, y yo ni tan siquiera hice nada, y ni, ni comieron manzana, porque ni era manzana, y había dos tipos de cuestiones, o sea, porque yo vine de Lili, de Lili <risa> porque Lili Bet siempre se comparaba, siempre, cu cuando, se hace, cuando, la, cuando, no, este, cuando no estuvo al lado de Adán, era porque... Ella se creía igual y también eso se cansó. Oiga, también. Adán era bien machista. Hombre. Entonces, pues literalmente hace mucho tiempo no podían pronunciar mi nombre. Y me pusieron Lili. Y entonces digo, yo voy a ser hija de Lilith. <risa> de Lilith. <risa> o de Lilibet. <risa> Pero bueno, en fin. De esa raza. No de Eva ni de Adán, sino de Lilibet. Y entonces, este, bueno, regresando al tema, ¿no? Este, esa persona me explicaba de este sacerdote que él hablaba mucho de la fulandriaca y de fulandriaco y de estas cosas y entonces me, me hablaba de una cuestión meramente, pues, ¿cómo les explico? Pues una cuestión, este. Pues sí, una cuestión que, que me habla de, de, de supuestamente de magia. De brujería. De alquimia, Dios de mi vida. O sea, de alquimia, de medicina. Porque les recuerdo que la medicina salió de la parte de la medicina natural. Y por ejemplo, les recuerdo. ¡Ay, aquí tengo un libro! Ay, Dios mío, estos libros cada vez se me hacen más difíciles. Aquí, miren, no les miento. Este libro, gracias a que este libro que tiene, que, que está aquí, y aquí lo tengo en mi super biblioteca, que dice, libro de sanación chamánica. Este libro no habla de, de ritos, mira, no habla de ritos. Habla de una persona, de cómo a través de las cosas que iban pasando, se iba, se iba sanando y cómo iba a encontrar métodos de curación. Evidentemente, encontrando métodos de curación, no tan solo de, de chamán, porque los chamanes también ponían en práctica sus, sus cuestiones, sino también este, eh, cuestiones este, psicológicas. Eh, ahí está, me lo pongo. Cuestiones psicológicas, cuestiones de estrés, o sea, de antiestrés. Cuestiones este, físicas que podían curar con algunos remedios herbolarios. Por ahí tengo otro libro de cuestiones herbolarias. Entonces, pues evidentemente, eh, la medicina nació de ahí porque, a ver una... Déjeme decirle que la metformina viene de algún lado y se los puedo asegurar que no viene de, del vacío. La mayoría de las plantas, por ejemplo, las que tenemos aquí atrás, eh, por ahí tenemos un limón. Acuérdense que la miel con limón cura. O sea, ahí está el jarabe de las similares, ¿no? Que tiene miel y limón. O ahí tenemos al super broncolín, ¿no? Que siempre nos han vendido esa idea de que Tiene miel y limón, ¿no? O esas pastillitas para que se te quite la, la garraspera, así, ¿no? Esas O el té de De hojas santa Para la garganta Y, y, y traigo de... Ella. Ah, no, ¿verdad? Eso sí, eso, eso, este El lleverito. ah, no, eso Pues sí, evidentemente el, ojo, el, el Ahí tenemos, bueno, aquí no se ve Pero por ahí tenemos un Un acuyo para los que son de allá de Veracruz y hoja santa para los que son de la Ciudad de México y esta de México para, o hierba santa y eso sirve para la garganta o sea no era chisme lo de la canción <ríe> sí sí sirve para la de la garganta entonces eh, por ahí también tenemos pues unos par de manzanos. tenemos una manzana cómo se Golden de la roja y una de la criolla de la roja y amarilla entonces pues ahí va un aguacate oloroso y todas esas plantas, una orquídea por ahí hay unas plantas carnívoras, ¿no? Y rosas, y bueno, ahí tenemos nuestro super jardín en un mini cuarto, ¿no? Pero más allá de esas plantas que están ahí, porque hasta el té de rosa sirve para curarte de algo, esas plantas que ves ahí, y ese té de hierba santa que dicen por ahí, es parte de las cuestiones de doña fulandriaca, de las costumbres raras doña fulandriaca, de la magia, de lo que es la alquimia, de lo que es la química, de lo que son las artes de la ciencia De la medicina la ciencia Pues evidentemente Lo que el señor está diciendo es una Con todo respeto eh. Y, y allá el este Sagradísimo y santísimo Santificadísimo y su santidad del papa Con todo respeto de su personal que tiene ahí Pero sí le digo No puede Excluir la medicina natural Ni tampoco las cuestiones de brujería Porque el señor anda poniendo altares de muertos o sea, y no celebra misa a los muertos porque no se les debe celebrar misa. Entonces, este pues te tiene que morir entre semana o en fin, para que le pueda celebrar una misa. Y eso quién sabe, y si no que le dé la bendición ¿no? y ya a veces va cuando se le pega la gana, ¿no? Entonces el señor pues sí tiene muchas cosas así medias raras. Y se pura cosa que qué bárbaro, o sea, rompe récord sin tener un fundamento ni científico ni religioso, nada por el estilo. Porque, pues evidentemente, como les comento, o sea, anda poniendo un altar... Según esto, él dice que porque hacen brujería y se comunican con los muertos O porque llaman a los espíritus y eso es brujería Y andan haciendo la maldad para todos lados Bueno, hacen la maldad como ya escucharon hace rato en el libro Quien quiere y quien no quiere, pues ahí lo deja Pero siempre tienen que tener en cuenta de que todo tiene una consecuencia Igual en las prácticas religiosas Todo tiene una consecuencia hijos, todo, todo tiene una consecuencia o sea, no puedes andar por la vida haciéndole magia blanca y magia negra porque evidentemente el color no significa que sea bueno o que sea mala. Eso lo van a aprender más adelante. O sea, la magia negra ni es más poderosa. Son iguales, nada más se cambiaron el color. Bueno, parecidas, pero nada más se cambiaron el color evidentemente no puedes andar por la vida prohibiendo las cosas sin saber realmente qué es lo que practica la gente el chamanismo y lo que son las curanderas y quienes por ahí pues no se aleja más de la realidad que lo que tiene una iglesia la única cuestión es que te hacen competencia y literalmente te quitan a la iglesia y no te pagan nada eso sí, que ni qué, o sea, pues es que hay que hacer qué, hay que hablar con la verdad. del diezmo no se llega solito, no se llega solito hijos yo entiendo ustedes su postura... Pero el diezmo no se llega solito... Y discúlpame, este, <coughs> Por ahí tengo un, creo, con un amigo conocido... Que se dedica a ese tipo de, de... De cuestiones... Perdón por el anuncio comercial... Y quitarte un poco de chamba... Pero hay que hablarle con la verdad a la gente... Entonces... Evidentemente, no podemos Andarle prohibiendo a la gente, y mucho menos hablando De una forma tan despectiva a de una persona, porque primero Son derechos humanos, no puedes Andar discriminando, ni hablando mal de la gente Para principiar son calumnias O sea, porque ni tan siquiera, pero más Que practique, este ¿Cómo se llama? La que va que cure Y que vaya Y que vaya a una iglesia, no tiene nada que ver O sea, puede curar una persona, pues Curar o sanar a una persona y ser Médico, y nada más por eso no va a poder Ir a la iglesia católica, porque cura porque es curandero, llamado médico licenciado De una licenciatura O sea, de licencio. La única diferencia es que él salió de una universidad O ella salió de una universidad Y la otra lo aprendió de manera eh, De transmisión de conocimientos generacionales Que es casi lo mismo, es que uno lo es escrito en libros Y el otro no Entonces así, o sea, no puedes andar discriminando a la gente Así que Padre Ugalde Digo, ahí ya se me salió Señor Francisco Hágame favor de venirme a aclarar esta duda porque más que duda, o mándame un correíto, ya no, no, no me, es más, ni me hable nada más mándeme un correíto, ahí está el correito los, los tres correitos del oído de tú, de la fe tú, ahí están, mándeme a alguien que le avise, que me diga, por qué de andar ofendiendo a la gente, y, y degradando a la gente, haciendo, pues, como dicen, señalando a la gente, así discriminando, diciéndole fulandriaca y fulandriaco, y muchas veces hasta menciona ahí las personas yo me acuerdo cuando daba las misas casi casi descalabraba a las personas que estaban ahí enfrente y, y la gente a veces se reía y se reía por querer entrar en su cuadrito social no o sea entre comillas no porque pues a fin de cuentas estaba hablando de Dios y todo lo que él decía era sagrado no o sea pues, evidentemente no no señores o sea la parte de, la, de ser curandero como ya les comenté anteriormente no solo tiene que ver con velas y andar este llamando muertos porque si no les recuerdo ...a nivel nacional en México... ...hay una fiesta... ...la fiesta feliz... ...que literalmente mucha gente vive... ...que es la fiesta de los muertos... ...donde se abre las cuestiones del mitlán ...donde se, se pone un arco... ...en un altar y estás en concursos... ...y ganan, y ponen un caminito... ...y ponen unas velas... ...y están ahí, y platican con sus familias... ...le llevan comida al cementerio... ...para que esté con ustedes... ...porque sí, evidentemente... es ...la, la esperanza... Y aparte es la única forma que tenemos para comunicarnos del otro lado del charquito, no, no del charquito, el del otro lado del portal. Y saben que ese arco con flores Signif es un portal, es una puerta y vienen precisamente exclusivamente. Es la fiesta entre los vivos y los muertos. Es la festividad de la muerte. O sea, el día primero o el día dos es el primero, es el día de la muerte. Es el día donde se celebra, pues, esa. esa esa unidad, y que nosotros no nos olvidemos de nuestros seres queridos, y que venga gente que quizás, eh, ahí anda la ánima, ánima sola, o el ánima en pena, los niños que no conocemos, a visitarnos, a comer, que tengan paz y tranquilidad en el ámbito espiritual, que se lleven los olores de la fruta, ¿por qué? porque hacemos eso, y eso, eso es llamar un espíritu, y no sabemos si es bueno o es malo, o vienen son de maldad, o vienen son de, de bondad, no sabemos, solamente sabemos que son gente que ya trascendió de plano y que queremos que estar con, queremos estar con ellos, ellos quieren estar con nosotros, y es la única forma que tenemos de reunirnos. Así que. Evidentemente por más exorcismos que haga Yo también hice rosarios especiales Y eso no me compara con la sabiduría que a lo mejor Él pueda tener como exorcista Porque la verdad no no Ni, ni voy a hacer exorcismos, ¿eh? ni se crean Yo no ando sacando chamucos de nada Entonces, o sea, a lo mejor eso No lo compara, pero también hay que ser Sinceros, el señor a lo mejor tiene mucha sabiduría Pero no sabe de lo que habla Porque realmente nunca lo ha vivido Porque a lo mejor él Piensa que eso es malo Evidentemente pues hay que ponerse un poquito a leer, a leer, léase sus libros señor, léase sus libros, ¿de dónde viene la medicina? Porque así como se le ve el semblante actualmente ya se ve un poquito viejito y no creo que no haya tomado ni una sola pastilla ni un solo té de algo, aunque sea de... En el, el rancho En el lugar donde yo vivía Era muy famoso El té de hierba del burro para la panza Y no falta que se haya ido de parranda Y se haya comido un mole y le haya hecho daño la comida Y se le haya tomado, le hayan dado un té de hierba del burro Para que se le quitara el chorrillo Entonces, no me venga Porque son conocimientos de una curandera De una bruja O sea, no me venga a mí a decir Con que usted nunca ha hecho nada de eso Ahora le recuerdo y no me vaya a decir sacrílega, o no me vaya a decir sacrílega. Les recuerdo que cuando ustedes agitan las palmas el domingo de ramos es una limpia. Y no es porque te anden a ir sino más bien es porque ya andas limpiando así todas las malas vibras. Es una bienvenida, es una limpia. Agitas toda la naturaleza, se vuelve. O sea, literal. O bien otra también, cuando te avienta en el agua bendita y casi casi te cae la cubeta encima, así. Eso también es una bendición y es una limpia espiritual. Y no me vengan a decir que no, porque los sacerdotes después pues, de que terminen a ver la misa, tienen que hacerse sus, aunque sean meditaciones, porque también eso del rosario estar rezando y concentrarse es una parte eh, también puede ser, o sea, es como meditación así. Entonces, hacen sus limpias porque si no se les pegan todos los chamucos de la gente que anda ahí cuando ellos están ahí enfrente. O sea, seamos realistas. O sea, ve hasta dónde llega el asunto. No puede, no pueden ni deben andar este, discriminando ni creyéndose superiores a la gente, nada más porque ellos no saben, o al menos quiero pensar que desconoce las prácticas de doña curandera, de niña curandera partera que hace que vengan niños al mundo, siempre y cuando pues ten, o sea, le hayan enseñado bien, ¿verdad? Porque hay mucha gente que nada más es así como, como dicen, estafadores, que no tienen idea de cómo curar una persona. O sea, también hay escuelas que los que los este cómo se llama que los que los este que los certifican y pues bueno chicos les comento aparte de las cuestiones de la medicina y este libro de alquimia o la alquimia el mutus liber el libro mudo de la cuestión de la magia todos tienen que ver con la adivinen qué con la salud tienen que ver con la religión y aunque ustedes no se den cuenta Lo que estén haciendo Literal Literal Lo hacen Y les tengo una mala noticia Si ustedes decían Nosotros no hacemos sacrificios humanos Ni andamos sacrificando animales Ahí como la gallina negra Ni nada por el estilo Pues se muelen Porque todas las religiones hacen sacrificios Principiando la católica Y ya lo dije se tenía que decir. Y lo vuelvo a repetir. Y eso. Eso es más grave. Lo que ustedes andan haciendo. Lo que todos andamos haciendo. Porque a mí me tocó. Y sí. Qué barbaridad. Por ahí. A ver. Ponta. Ah, no. Ni tengo yo aquí. Ni tengo yo aquí en mi cuarto. En el cuarto aquí. No tengo. Y adivinen por qué no tengo. Adivinen por qué no tengo. Todos. Todos. Determinado. Ah, no sí sí tengo, creo. A ver, deja ver, checar. A ver, a ver. Ah, no sí si sí tengo sí. Como no miren, aquí está la, aquí me, aquí, aquí está el vivo claro ejemplo de lo que les digo. El sacrificio y la ofrenda ante toda cosa. si, sí, hacemos sacrificios y preparamos altares y todas las religiones lo hacen. Todas, todas hijos, todas lo hacen. Entonces Todas y, y les voy a decir un, una cuestión bien sencilla ¿Saben cuál es el sacrificio? Pues ese señor que, que trató de hacer Buenas cosas en su tiempo y que lo crucificaron Allá, o sea, Don Chuchito Para que me entiendan, sí, Don Chuchito Porque sí tenía familia Bueno, pues ni modo que se quedara sin familia Tenía que venir de algún lado O sea, pues no es extraterrestre, ¿verdad? Y aparte, pues como sabemos, María estaba embarazada Punto y aparte pues era hombre, se hizo hombre, vino a disfrutar y a conocer y tenía la facilidad de tener sentimientos. Así que ese hombre, pues esa persona buena que trató de enseñarnos, cada vez que hacemos la Semana Santa y lo crucificamos allá, o sea incluyendo acá esta palabra, con todo respeto, este, eso es un sacrificio y es un, un ritual de sacrificio y de entrega al Señor. ¿Por qué? Porque estamos entregando a él por nuestros pecados y lo peor del caso es que no hemos aprendido tres veces de los siglos de dejar de representar esa cosa y mucho menos de andar haciendo nuestros pecados nuestras malas obras y nuestras malas acciones eso no ha pasado hijos entonces ¿cómo es posible que se quejan de cosas de la naturaleza? Como el palo mayombe, como la santería cubana, como la brujería, los curanderos. No, a mí me dijo que los curanderos. Yo me imagino que al, al decirme que los curanderos esos que iban al templo, quiero pensar que no se refería a los médicos que curaban, ni a las señoras parteras que curan, ni eso. O sea, quiero pensar que lo que quería decir era paganismo, protestantismo, brujería, palo mayombe, santa muerte y todo lo que termina en ente. O sea, con todo respeto, con todo respeto, magia blanca, magia negra, con todo respeto, muy bien claro lo dice este libro, sirve para cuestiones de la mente, cuestiones del estrés para estar en paz con los seres del entorno. Y no nada más hay eso, también hay otras cosas que se pueden hacer, pero como digo, va bajo su propio riesgo, no anden haciendo diabluras, ni vayan con doña... Con la señora que se dedica a hacer rituales, o con el señor que se dedica a hacer rituales, a hacer rituales de maldad, porque evidentemente se les van a regresar y ellos sí es más feo. O sea, no utilicen las cosas buenas para hacer daño. Eso sí es malo. Pero si no, pueden hacer ustedes lo que se les pega la gana: hacer una oración. Efectivamente, usted dice ay, es que fue, no, no va a ser, fue y le hizo una, puso una vela y no sé qué y la puso acá y le, le rezó, no es que, oigan, y la pregunté al millón, ustedes no van y le rezan y le ponen una vela a la Virgen de Guadalupe o a Chuchito y ella es peor porque Chuchito lo tienen ahí crucificado, pobre Chuchito que nada más le recuerdan en su pobre dolor que debía de ser al revés porque él dijo que no querían que lo recordaran en sus momentos malos ni tristes, eso quiero que les quede bien claro. Ni sus momentos malos ni tristes... Querían que lo recordaran en sus buenos tiempos... Feliz... Porque todavía cuando fue a llorarle... Al sepulcro... Esta señora... Le dijo que por qué lloraba... Que no debía de hacer eso... Porque él no estaba... O sea que él no... Que no había pasado nada... Se los recuerdo... Así que... Pues... Evítense la pena y la fatiga... por fal por, por falta no... Por exceso de ignorancia... El que, el que le tenga que hacer caso a ese tipo de personas, porque lo único, que aparte de que están cometiendo un delito porque sí señalan a las personas y discriminan por prácticas que literalmente son legales y que no dañan a ninguna persona siempre y cuando sean legales aclaro, siempre hay que estar en buen estado con la cuestión jurídica y administrativa del estado, así que si tienen un negocio de chamanería, de de, bruj de brujería, de test, hasta de herbalife, porque también son test. Y esos polvitos mágicos, pues igual a mucha gente le ayuda. Entonces, vayan allá, dense de alta con papá gobierno, papá terrestre gobierno, con, con, este, con las asociaciones correspondientes, con la gente que le corresponde. Y este, y estén en paz, ¿no? Tanto con gobierno como por la parte de la sociedad. Si ustedes son curanderas, pues vayan y hay escuelas donde las pueden certificar para que puedan ejercer esa profesión bien parteras igual por ahí vi una que creo que no sé si es de Cempuala pero pues esta, a mí me tocó conocerla en, en Sempuala, este, que es partera, bueno me parece que que, lo me tocó, o sea, que es partera y creo que era enfermera o no sé pero me imagino que debe estar certificada y hace partos en domicilios claro está, me imagino yo que eso es para comunidades alejadas para quien se quiera y vea en su casa, pero si depende de la responsabilidad de cada quien, por eso les digo dénse de alta, regístrense para que no les anden diciendo ni los anden señalando no les hagan caso de prácticas que ustedes hagan porque siempre terminan haciéndolas y ellos también la terminan haciendo hijos, o sea es que yo, yo rezo rosario, yo que hago esto, yo tanto, pe, tanto pecado inmortal no y siempre recuerden esto... No pueden andar cargando la culpa de otra persona... O sea... Olvídense de ese pecado que hicieron Adán y Eva... Porque para principiar no sabemos... Si realmente venimos de Adán y Eva... Porque al principio de la creación... Como en, otros, en el otro video les dije... Primero creó, creó varón y hembra... Y después andaba con Adán y, y Eva... Y luego... En la Biblia aparecen otros momentos... Donde ya había más humanos... O sea... Literal... Entonces este o sea, cuando ellos se, y luego cuando venía la descendencia, cuando hablaban de la descendencia de así de de ellos, también se decía que no se podían acercar y que sí se podían casar con los demás pueblos, bueno, que no se podían casar con los pueblos, que tenía que buscar la manera de que no salieran pues con mutaciones genéticas, bueno, de una forma más más este pues de una forma donde la, la cuestión es de la ramificación de de, de familias pues fuera diferente, ¿no? O sea, pocas palabras, este lo que buscaban es como cuando vas a casarte al registro civil y te dicen, "A ver, tu prueba de sangre, te recuerdo que eres incompatible, tus hijos pueden salir así porque a lo mejor es tu primo, tu sobrino, tu tío, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera." etcétera, etcétera. Si no no hubiésemos florecido jamás. Entonces, aclarando eso, los hijos de Adán y Eva pues ahí, o sea, según esto los mandó al mundo. Y según esto era pecado original. Pero pues yo no sé a qué se refiere con pecado original. Jesús. Jesús Dios es muy justo. Y no puede andar castigando a sus hijos por toda su vida. Por cosas que ellos no cometieron. Los tiene que castigar. O aquí en esta vida todo se paga. Por cosas que ellos hagan. Y eso que dice el Señor en un videito. Dice. Es que ya viene el... El bebé contaminado porque la mamá estuvo llorando porque tenía problemas y todo agresivo. No, no es cierto. El bebé es un producto, como decimos en medicina, el producto, o el bebé, o el feto. Este, o, o el niñito que está allá dentro de la panza de la madre en la, en la matriz. Sí, efectivamente, cuando está en el vientre de la matriz y... Sí la mamá se la pasa llorando, y eso no nada más lo dicen los médicos, y tampoco lo o sea, de una forma diferente, igual el señor tiene media razón, pero tampoco exageremos, el chamaco no viene endemoniado, o sea, no, o sea, sí es cierto, sufre daños, sí es cierto, eh, muchas veces las personas curanderas y los médicos les aconsejan, y a veces les dan hasta, les dicen, mira, ¿sabes qué? deja de llorar porque tu hijo se va, va a venir mal, le van a hacer algo, o, o van a ser llorando. Y hay muchos niños que nacen con, llorando con el sueño. así porque los padres todo el tiempo están en pleito. O porque el padre se fue y lo abandonó. O porque la madre no lo quiere. O etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, no es que vengan con el pecado de nacimiento. Siempre hay que fijarse. Y así se los digo. Dios hace almas nuevas o renueva las almas. Entonces cuando estamos en la panza venimos a o sea, venimos a nacer aquí, venimos a dar amor venimos a dar luz que es la parte de, del amor que nace como padres a las personas que les nacemos o a las personas que nos crían, que nos cuidan o sea, pero eso no quiere decir que vengas endemoniado ni con pecado ni porque naciste de padres divorciados nada de eso ni vas a hacer no, no, no, no olvídate y el que hayan consultado un, un médico, una curandera o algo así, no quiere decir nada. Lo único que les están diciendo, cuídense porque el embarazo, eh, el bebé siempre va a reflejar lo que pasó en el embarazo, durante su concepción y todo. Y hay niños que pueden nacer hasta con adic adicciones porque pues los padres también se la pasan haciendo sus cosas. Y pueden nacer con enfermedades, pues sí, porque muchas veces los padres hacen cosas que no deben un embarazo se tiene que cuidar mucho, pero eso no quiere decir que venga con pecado, como dice el sacerdote este digo el señor este, Ugalde no, los niños vienen sanos, bueno no sanos o sea, más bien puros, tienen un corazón puro, irradian felicidad y irradian amor y conforme la gente le, conforme la familia los vaya aceptando o sea, conforme la, lleguen a un mundo donde los acepten y la conducta sea positiva pues evidentemente vamos a crear un buen humano y punto o sea, no es cuestión de brujería. Y no vienen tocados por el demonio. Y para acabar la molar el demonio ha sido quien más le ha dado de comer a la, a la cuestión católica y cristiana. O sea, protestantes, adventistas y demás, pinguillos ahí. Que la verdad no tienen la culpa de nada. O sea, yo no sé qué le vieron de malo. Lucifer, pues es el ángel más hermoso de, de, de, de la creación de Dios y ayudó a crear este universo y aparte de todo eso si Lucifer se reveló es por una cuestión porque se dio cuenta de las injusticias que Dios estaba cometiendo con los humanos porque también Dios fue hecho, o sea, nosotros fuimos hecho de imagen semejanza de Dios y cuando las cosas a Dios no le empezaron a salir, empezaron a haber cosas que devastaban la humanidad guerras, muertes de gente inocente que no tenían nada, nada o sea, una, una de las razones puede ser eso entonces por eso evidentemente Dios, aparte de que es muy fuerte el demonio, lo mandó a su pedacito de, de reino. Pues no porque no porque porque aparte de que pues era su hijo, ¿cómo lo iba a matar, no? Pero aparte de todo eso, de la misericordia de Dios, también Dios cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y bajó la, la, la rayita. O sea, si somos hechos de Dios tenemos errores. Pero también acuérdense que somos hechos a imagen de semejanza de Dios. No podemos andar por la vida negando la cruz de nuestra parroquia. Y eso no quiere decir que esté pesada, ni mucho menos que andemos en una parroquia sacrílega, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? O sea, donde haya discriminación, donde tengas que morir en, en sábado para que te haga un sábado o en viernes para que te haga una misa. Y eso se sí alcanza porque luego hasta la entrada de allá, porque de allá en la entrada, allá afuera, porque no queremos, no queremos. No, señores. No se dejen engañar por ese tipo de personas. La discriminación es algo que no debe de ser, las curanderas, así se lo digo, las curanderas, lo único que saben es de medicina tradicional, y, este, y evidentemente son cuestiones, que se van pasando de generación en generación, que los desconozcamos, bueno eso es otra cosa, pero evidentemente, un curandero hace muchos años... Pues hacía muchas prácticas... Y así curaba a la gente realmente... Eso es un curandero... curar a la gente... Y yo creo que curar a la gente no es malo... Lo malo es que le vean la cara de estafador... Esa es otra cosa, ¿no? Pero... Pues no tiene nada que ver con la religión... Son prácticas buenas... San, o sea, sanas... Que puedes este... Que, que puedes practicar como si nada... Y que ningún ministro religioso... Tiene derecho a llamarte de manera despectiva... Si tú así las practicas, o si fuiste con alguien que las practica, ninguno, y tampoco tiene derecho a prohibirte la entrada al templo, ni que cuando entres te vaya llamando diciendo de manera despectiva como fulandriaca, ni mucho menos si, si tu hijo está sufriendo una situación de violencia, eso no es cuestión de tu hijo, no está poseído, ni tan siquiera está maldecido, ni viene con pecado, ni nada por el estilo, no señores, no, no viene con pecado lo que debemos de cuidar es la conducta humana para cuidar a ese bebé y para que ese bebé no sufra en la vida, para que no tenga malas maneras y malas formas de vivir porque los bebés son luz y más allá de la forma en que vengan a lo mejor digamos es que quedé embarazada y no pude abortar pero fue un este, fue una violación, bueno en estos tiempos ya es muy difícil eso, pero vamos a suponer que pasa eso, y lo tuviste que tener pues Simplemente agarra a tu niño, no lo odies, deséale todo el amor posible, entrégalo directamente a una pareja que no pueda tener hijos, ya sea hombre y mujer o de la comunidad LGBT, donde sepas que va a estar bien y que lo van a criar bien. Y deséale toda la suerte del mundo, dale tus bendiciones y adelante. Cuídate. Y si quedaste con una idea mal, de, de, de consentimientos encontrados, o con una idea mal de lo que te pasó por la violación y daños psicológicos, entonces ve al médico y si tú así decides, opérate para no tener bebés. No andes por la vida dejando chamacos al garete, como decía mi madre. Los niños no son poseídos ni son malas cosas. Siempre traen luz. Siempre traen luz, señores. Y las curanderas y las parteras no son malas. No son malas. Y muchos niños chiquitos que llegan a este mundo. Y que muchas veces los papás biológicos no quieren. O que son inmaduros nomás porque sí, ¿verdad? ay <risa> Es que por inmadurez no pude criarlo. Y lo, lo dejé a ver quién lo cría, ¿no? Santo por Dios. No, señores. Esta situación... Es que tienen que cuidar, por lo menos si, si, si van a traer un niño al mundo, traten darle la mejor vida, la mejor vida, ya sea que igual le den la opción a una curandera, ya sea que una curandera los, los trate para que no tengan esas cuestiones de, de, de que el niño nazca con sollozos o con problemas de con problemas, adicciones o cuestiones así para que cuando lo entreguen a la familia que le va a dar una buena vida y le va a dar un cariño y le va a dar su corazón esté bien y ustedes le den su bendición que Dios se los va a agradecer más que anden haciendo sus diabluras y sus pinguras y anden dejando hijos nada más al tingo al tango y es mejor que hagan eso a que literalmente no este, no no traigan una vida a este mundo nada más porque el chamaco esté endemoniado o porque ustedes hayan querido que porque fueron a ver una curandera a que le estallaran la columna ya están este tocados por el pecado, ¿no? No, señores. Pecado es hacer mal. Entonces, si agarras esto para hacer mal, entonces sí. Pero si lo agarras para salvar una vida, no señores. No. ¿Cuánta gente hay en el mundo que desea dar amor a un ser querido? ¿Y cuánta gente hay en el mundo que igual hace buenas prácticas? Igual ha salvado vidas. Y son gente chamanes y son son curanderas y son como le dicen por ahí, brujas que ayudan a las personas pero también hay que tener cuidado porque pues si te alquilas para eso no falta el que te diga también quiero hacer cosas malas no entonces este procuren, procuren siempre recordar lo bueno y lo malo y recuerden que todo tiene un efecto, a lo mejor lo bueno para mí es hacer algo malo para ti pero pues evidentemente tienes que pensar las cosas siempre para hacerlas la magia la química, la alquimia Siempre tuvo principios muy buenos Así que Evidentemente Hay que tener presente la ciencia La ciencia de todo esto Porque a lo mejor con un ritual mágico Te curas de tu mente Y te sanas así, Te curas de tu mente y te sanas De cualquiera de estas Pero a lo mejor Te curas con un medicamento sacado de la química y de la, y, y de la que receta la, la medicina y que literalmente te va a curar tus, tus padecimientos psicológicos o psiquiátricos. O tienes que ir a ver un médico. O tienes que leer filosofía, porque también a veces la filosofía es muy buena. Por eso es bueno cultivarse. Y bueno, ya para terminar, porque ya se nos hizo tarde y llevo una hora aquí hablando, les voy a pedir por favor. Que no permitan que les hagan discriminación. No permitan que porque ustedes son y así nacieron. Los los, los señalen por querer estar dentro de un círculo social. O por querer quedar, caer, quedar bien con alguien. Y mucho menos permitan que se burlen de ustedes. Por una situación que ni tan siquiera la persona comprende. Ni tan siquiera la persona tiene idea de lo que está hablando. Porque si estuviera un poquito de conocimiento. O no se dejara llevar por el mercadeo. Con mucho gusto, pues igual. Yo creo que las cosas le funcionarían mejor. Yo sé que el señor es muy famoso porque pues es exorcista y, y yo no le quito eso porque pues, ha de ser muy muy sabio, ¿no? Muy sabio para hacer algo así. Yo, la verdad es que pues pues no, no me no estoy como que no haría yo una cosa así. A lo mejor sí cuando pase el tiempo y, y las cosas pues cambien, ¿no? A lo mejor sí. Pero en este momento yo no haría una cosa así eh, las Pues igual Para principiar pues eh, Literalmente Pues yo no tendría por qué hacerlo Porque literalmente yo no yo, O sea yo considero que si hay gente que igual Este anda ahí medio pisando fuerte De que a lo mejor se le mete Un, un alma rara Un alma mala Y pues literal ¿no? pues Ya le toca ir con el exorcista ¿no? pero pues a mí hasta ahorita eh, yo a pesar de que por ahí en el coro hubo una, un par de personas que decían que estaban endemoniadas cuando yo estaba en el coro de la iglesia, ahí en cabezas la verdad es que yo las veía pero yo no consideraría que fueran que estuvieran endemoniadas desafortunadamente pues cada quien es libre de pensar y de ir a resolver sus problemas o sus enfermedades a donde mejor le den solución pero sí sobre todo no se dejen llevar por tonterías si piensen siempre las cosas, estudien siempre y sobre todo no se dejen llevar por por, por, este, por personas que no tienen conocimiento y que, y que literalmente a lo mejor tienen conocimiento de algunas materias pero son ignorantes en otras y los lleva a hacer comentarios racistas, machistas, clasistas ignorantes, discriminantes y todo lo que terminen antes así que, pues bueno, yo me imagino que nos falta el, la me botas, que va y le vaya a decir al sacerdote, pues si le digo, te invito a que tú la mebotas, que lo conoces, que vas allá a la parroquia de Puente Puentejula, que le digas al señor que tenemos la duda, que nos mande una cartita, o que nos mande un videíto o que, no, que haga el videíto en internet y que nos a nosotros diciendo el por qué él trata así a las personas, porque no debe de andar haciendo eso si no conoce o si no sabe o si no quiere económicamente que le hagan competencia a lo mejor las personas quizás tantos años han comprendido mal el que dijera fulandriaca o fulandriaco a lo mejor a lo que él se estaba refiriendo era hacer el mal por medio de la magia, por medio de la mente por medio de la energía quiero pensar que a eso se refería pero igual, aunque eso fuera, no tiene derecho a andar discriminando a la gente, para nada, ni señalándola, ni humillándola, ni haciéndole absolutamente nada, porque el señor desconoce mucho, y le puedo asegurar que tiene muchos desconocimientos lejos de lo que es la ciencia, y que muchas cosas de la ciencia las ha ocupado, así que señores, pues este es el segundo video que pues literalmente menciono a este señor, porque me han llegado muchos comentarios sobre él, y sobre sus cosas, y me preguntan si es cierto, no sé si lo hacen porque ven que soy un poco diferente con la religión tú y un poco cercana a la vez. Pues déjenme decirle que no fui la única. Mi abuelo pensaba igual. Y mi abuela pensaba igual. Y mi otra abuela. O sea, ya no les puedo decir más nada. O sea. Y mi padre pensaba parecido. Hasta muchas veces se quejó de ese sacerdote. Y mi papá pensaba muchas cosas y también ve este, que mucha gente decía, bueno, mi mamá decía que era rebelde. Evidentemente no éramos rebeldes o no somos rebeldes, pero mi abuelo, que en paz descanse el señor Alfredo, Alfredo Costa Grande dicen por ahí, tenía muchos conocimientos y leía muchos libros y tenía muchas cosas y decía muchas cosas que literalmente son ciertas, muchas cosas de la ciencia y muchas cosas que no deben ser prohibidas y que no deben de ser practicadas por la religión. Igual mi abuela, mi abuela natividad también decía muchas cosas buenas y ella pues practicaba este Pues literalmente la eh, eh, curandería, ¿no? Literal, o sea Decía muchas cosas pues diferentes Igual yo no les aprendí todas Porque tampoco puedo decirles que Tuve mucho tiempo para conocerlos a ellos Y mucho menos pues Dios me permitió mucho tiempo de, de Tener comunicación, mucho tiempo con mi padre De las formas que pensaba muy rebeldes? Sí Pero más bien como que había cosas Literalmente que él sabía y cosas que que yo también sabía, que sabía, y cosas que mi, que una de mis hermanas se dio cuenta. Literalmente no es que fuéramos rebeldes y no es que la religión tú haya salido ayer. Porque de hecho, la forma de pensar no la traje yo sola. Ya viene de descendencia. Muchas de las formas de pensar de la familia también viene de descendencia. Y mucha gente dice, ¡ay, cómo se parece a su familia! ¡Ay, cómo se parece a su papá! Pues evidentemente, pues sí. Genéticamente pues tiene que ser. O como abuelo, ¿no? Entonces, este, pues sí les comento Evidentemente eh, Pues procuremos Procuremos No hablar de lo que no sabemos y si no, lo, y si no lo sabemos Y lo hablamos y nos equivocamos Tengamos la humildad para decir Y agachar la cabeza y decir, bueno, está bien, me equivoqué Reconozco que me equivoqué, adelante Porque yo les voy a decir unas cosas Hacen unos videos que, Dios mío los nervios me comen y no estoy como muy acostumbrada a andar haciendo tantos videos. Y, y pues la verdad es que me he equivocado de algunas palabras y de algunas cosas que parece que leo como o, este, o, o hablo como niña de primaria en recital donde no te sabes ni cómo lees, ¿no? Cuando apenas empiezas a leer, ¿no? Y pues bueno. A grandes rasgos. Eso es lo que se te quería, tenía que tratar el día de hoy. Acuérdense, la alquimia y la magia y la brujería, y el chamanismo, y la doña fulandriaca, y la curandera, no tienen nada que ver, ni deben estar excomulgados, porque es una, eh, oficio, una profesión muy válida, porque pues aparte de que en, la, en las diferentes, este, prácticas, este, pues sí, andamos haciendo ahí, invocación de, de espíritus, a lo mejor controladamente, dicen por ahí, controladamente, pues sí, evidentemente, pero no podemos dejar de lado, ni esconder las tradiciones de nuestro pueblo ni mucho menos dejar de sanar a las personas porque también muchas veces las personas, eso depende de su salud, y eso depende de su derecho a estar bien entonces milagros han sucedido en la iglesia como milagros han sucedido eh, con los curanderos los brujos este palomayombe, santería cubana San, la santa muerte todo es cuestión de fe y todo es cuestión de creer y todo es cuestión de saber ¿Mm? y también milagros han sucedido aquí en el oído de Tud y ya luego les contaré que gracias a eso pues agradezco el de allá arriba y agradezco a todos mis seres que han. bueno los seres que los ángeles, este, mis papás los abuelos y todos los seres espirituales que andan por aquí y los santos que nos andan cuidando. Y las buenas vibras y las buenas magias. Y lo bueno que hay aquí en el oído de Tut. Por, toda la, por todo lo, lo que realmente ha sucedido. Y por los milagros que han sucedido. Entonces ya luego les diré. Y les comentaré. Porque en el oído de Tut. Y en la fe Tut. Y en la religión Tut. No andamos presumiendo nada. Ni diciendo nada. Entonces muchas veces. Agarramos estos libros. O estos otros. O aquellos de allá o estos de acá, los agarramos, leemos un libro, y Dios nos abre la mente para poder curar a la persona que está enfrente, a veces. No somos médicos, ni tampoco andamos haciéndole de chamanistas, pero a veces basta que la persona reciba un consuelo o que alguien la escuche, para que igual su alma descanse o su mente descanse, y tenga un próspero recu eh, fase de recuperación, junto con las medicinas que toman, o junto con el este con el médico que, que los trata y entonces es como evidentemente nosotros podemos ayudar, pero eso no quiere decir que vamos a andar ahí presumiendo los milagros ni presumiendo el exorcismo ni sacando noticias ni nada por el estilo acuérdense que hay una cosa que se llama voto de humildad y eso no nada más lo, y eso no nada más este, yo no lo he hecho <ríe> déjame decirle que yo no he hecho votos pero este pero pues eso supone que mm, ese voto no, no lo tengo yo. Y yo creo que es parte, no es mucho, pero pues poquito a poquito lo puedo hacer. O poquito a poquito lo hago. Pero hay gente que si tiene voto de humildad y bueno. Pues, evidentemente se desperdicia por ahí. Bueno chicos, ya es una hora, once, bueno 10 minutos 40. Y este los voy a dejar que Dios los bendiga. Gracias por estar en este video. Agradezco que lo hayan visto, disculpen si herí este, emociones, sentimientos o alguna persona, discúlpenme pero no los quiero, este, no lo hice con la intención de señalarlos y discúlpenme ni con la intención de discriminar ni nada por el estilo, lo hice con la intención para que estas prácticas no se hagan este, pues generales y más que nada que se vuelvan conducta eh, repetitiva dentro de la sociedad. Que es lo que menos queremos ahorita actualmente porque a veces la sociedad anda un poco descarriada. no y Con eso no quiero decir que sean de la vela perpetua. Pero por lo menos lo único que sí les quiero decir es que no se olviden del sentimiento más profundo y de la forma más linda de expresarlo. O sea, del amor. No se olviden de esa parte que tener ese amor a sí mismos para con los demás, principalmente a sí mismos, les va a llevar una forma diferente. Eh, no andemos por ahí haciendo cosas que no, que no van ni degradando al ser humano. Porque también hay muchas, mucha música que degrada al ser humano. Y que evidentemente dice muchas cosas que no. Y este muchas cosas que no se deben de hacer. Ni mucho menos. Y cosas machistas que no se deben de, de llevar a cabo. No se dejen llevar por ese tipo estilo de estilo de cosas. Ni Dentro de sus creencias religiosas Ni fuera de sus creencias religiosas Ni jurídicamente No se dejen llevar por eso Y mucho menos se dejen Hacer creer por nada Por nada del mundo Nada, siempre comprueben lo que dicen Si ustedes tienen fe En eso está bien, pero no se dejen Engañar y sobre todo No dejen que señalen a otra persona y sobre todo No dejen Absolutamente nada Por cuestiones de ignorancia, confundir las cosas para que su salud salga adelante. Busquen siempre el camino del bien y busquen el, el camino de la salud y el paz en su corazón. Así que bueno, Dios los bendiga, los cuide. El saludo es eh, buenas vibras, que su corazón siempre esté en paz, armonía, que esté con cada día más brillante y que se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, a tal punto de que cuando estemos ya. En la última luz de nuestros ojos, nuestro corazón sea el que nos deslumbre para caminar los senderos infinitos del otro lado del portal. Y siempre, siempre, nunca olvidemos nuestros, nuestras buenas prácticas, nuestra sonrisa, nuestro conocimiento, el amor a los demás y siempre tratemos bien a los demás nunca busquen problemas, si hay problemas aléjense o traten de resolverlos y si ven que no se pueden resolver pues mejor aléjense y piensen un ratito a ver cómo procuren que las cosas se calmen que se enfríe la cabeza y después arreglen las cosas y sobre todo con sus familias por el amor, más allá de las familias que estén en el trabajo, también con sus familias genéticas ojo oh o cómo se puede? Eh, su árbol genealógico, ¿no? Sobre todo, ten amor a quien lo necesita, repartan amor para todos lados. Ah, y sobre todo se me olvidaba, chicos, antes de que yo me vaya. Yo sé que ya está bien largo, pero pues les quiero recordar que estamos todavía con lo del proceso de el comedor humanitario. Estamos, este, todavía las autoridades de los municipios de Puente Nacional. Más bien de cabezas que no sé quién sea, no se ha reportado con nosotros. Podrían hacerle el favor de, de pedirle que se reporte con nosotros. Yo espero que pues sí se pueda hacer un comedor humanitario y llevar este ayuda a, a, a cabezas Puente Nacional Veracruz, que es la tierra de donde yo yo vengo, este donde pues en su época cuando yo estaba había gente que necesitaba donaciones igual este pudiéramos llevar para allá y para la gente de Cardel que pues es allá al ladito también para, para ver si se puede hacer algo, algo parecido con el apoyo de las autoridades allá pero falta mucho por platicar, falta mucho trámite y hay que sacar los permisos en los, diferentes, en los dos municipios y aparte de eso falta todavía ver en qué lugar se va a poner porque ya yo ya no tengo nada que ver allá entonces este vamos a ver todavía eso, pero para eso necesito ver si las autoridades o si la población, si existe un estudio donde se pueda este, llevar a cabo estos proyectos, donde realmente sí lo necesite la población, o si realmente lo quieran, o si realmente estén dispuestos a apoyar para para que se logre este comedor que es para beneficio de la comunidad, o si de plano pues dicen, no saben qué, nosotros... Este, pues nunca vamos a tener necesidades de donaciones nunca vamos a tener necesidades de nada entonces pues ya ya entonces entenderemos nosotros que llevaremos esos apoyos para otro lado pero por mientras pues les comunico el oído de Tut no ha recibido este, pues llamada alguna no ha recibido mensajito alguno por parte de las autoridades y por ahí también ah otra cuestión que se me olvidaba este, las bodas LGBT comunitarias, o sea, religiosas, y les podemos ver si se pueden hacer también civiles. Si ustedes pueden agendar su cita para la cuestión religiosa, digo, la cuestión civil, pues con mucho gusto nosotros trataremos de agendar la cuestión religiosa. Y pueden ser bodas colectivas o bodas privadas, pero siempre se van a hacer en, en patios o en este, jardines abiertos o en domicilios este, abiertos, donde actualmente por cuestiones de la pandemia. Este, pues se puedan llevar a cabo Con todas las reglas sanitarias Y pues no nos, qued, no nos quedaría Otra cosa más que decirles Esperemos que se casen Que tengan una vida próspera como pareja Y pues a continuación A vivir la vida Y a seguir adelante Y dar amor No necesitan Ya sean heterosexuales Si pueden tener hijos O ya sean homosexuales Adopten o denle amor a la sociedad que vean sus obras este, que vean su ejemplo y que vean sus, sus buenas obras sobre todo, ¿no? Si, si no pueden adoptar pues igual, o si pueden adoptar pues esa semillita que está ahí, pues a cultivarla cultivarla hijos, porque va a crecer y va a crecer con un buen ejemplo, dentro del amor que ustedes le pueden dar siempre y cuando pues ustedes sean personas que se lleven bien, que no se estén peleando y que si hay problemas siempre hablen, dialoguen y siempre tratan de solucionar las cosas sin violencia, sin gritos, sin nada. Y pues es lo que les puedo decir, les puedo desear. Así que, pues felicidades a los que ya apartaron sus bodas acá en la Ciudad de México. Y para los que no han podido hacer su, este pues que vayan a hacer su, su boda colectiva. Pues espero que en los municipios o en los estados ya tengamos comunicación con ellos porque a veces no tenemos ni las direcciones de correo ni los teléfonos para comunicarnos con ellos y entonces, luego entonces estaremos por allá celebrando bodas LGBTI o si no, manden ahí por ahí su inscripción a la boda y en qué fecha probable quisieran realizarla. y con mucho gusto, si tenemos varias en la misma fecha o si podemos ir para esa fecha hacia allá con mucho gusto realizamos esas, este, esas ceremonias y agendamos, hacemos una agenda para las fechas Necesarias para ustedes, va. Sigue con el oído de Tud. Nos despedimos. Un abrazo, besos. Los quiero mil. Reciban un pedacito de amor del oído de Tud. Un pedacito de corazón. Abrazos, abrazos, abrazos. Los quiere y ya saben. Bendiciones, saludos, bendiciones. Buenas energías, buenas vibras. Que Gao, el gran arquitecto del universo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Adiós, adiós, adiós, adiós, QH, QH, ah, y saludos a, a su santidad del Vaticano que hace rato le mandé una carta, <ríe> así que ya vamos a estar en comunicación, adiós, adiós, adiós, bueno, al menos eso espero, adiós, adiós, adiós, bye, bye, bye, bye.